Hola chicas y chicos, bienvenidos. Para aquellos que aún todavía no me conozcáis, mi nombre es Israel Cantillo y soy la persona que está detrás de Matsuka. Ya sabréis que no soy nadie especial y que tampoco tengo grandes conocimientos de nada. Y que lo único que pretendo con todo esto es transmitiros el conocimiento de una herramienta con la que también acabo de topar en este momento, se llama 3D Studio Max, y que bueno, pues eh, me apetece transmitiros todo lo que voy aprendiendo con ella. Si ya la conoces y te defiendes y trabajas de forma fluida con la herramienta, es muy probable que encuentres los primeros vídeos muy aburridos. La explicación es muy sencilla. Pretendo iniciar los vídeos desde el nivel menos uno, para que todo aquel que quiera conocer cómo trabajar con esta herramienta lo pueda hacer sin ninguna traba y sin ningún problema. Ya eh, para ir concluyendo, si te gusta la manera que tengo de ir explicando las cosas, y consideras que el trabajo que estoy realizando merece la pena, la forma de recompensarlo, como ya sabes, es suscribirte a mi canal, no pido nada más. ¿De acuerdo? Así que bueno, empezamos. 3D Studio Max es una herramienta que está dedicada al modelado, a la animación y al renderizado de nuestros trabajos. En su página web eh, podremos encontrar los diferentes tipos de licencia que dispone. Es una herramienta que pertenece a Autodesk, que también es propietaria de, de software como AutoCAD o Maya, que también es otra herramienta de diseño de 3D. Para poder eh, llegar a su página web, desde aquí, eh, en Google he puesto 3D Studio Max, 3, 3DS Max, ¿vale? Y el primer enlace que tenemos es la licencia del software. ¿De acuerdo? Aquí, como veis, eh, tienen tres opciones eh, de pago. Una mensual, otra anual y otra trianual. También tenemos la posibilidad de realizar una descarga gratuita del software. Y eh, aquí, al pinchar, nos va a llevar a una ventana con tres opciones para eh, elegir. O bien empresa donde tenemos la herramienta eh, con todas sus funcionalidades, eh, útil para 30 días de licencia, gratuita, la opción de educación, donde aquí podremos descargar, eh, si somos capaces de acreditar que somos estudiantes, eh, ahora pasaremos a echar un vistazo a esto, eh, podremos descargar la herramienta y la podremos eh, tener en uso durante un año. Y además, esta licencia anual es renovable. Es decir, que mientras estés estudiando y puedas acreditar que continúas estudiando, eh, puedes ir renovando la licencia. El hándicap de esto, handicap bueno, eh, si lo que quieres es realizar un uso comercial de la herramienta, no puedes. ¿De acuerdo? Cuando eh, realizas un proyecto con una versión educativa, si la abres en un software eh, de 3D Studio Max que está licenciado eh, para empresas... Aparecerá un mensaje diciendo de que la, el, el proyecto está hecho con una versión educativa ¿vale? y no, no se puede utilizar. Si entramos en, bueno, en empresa, eh, te descarga el software tal cual y, y listo. En educación te lleva pinchando aquí a la siguiente pantalla. Si puedes demostrar que eres estudiante, también vas a poder descargar todo este software que tienes aquí, donde también tienes Maya donde también tienes eh, AutoCAD, ¿vale? Y eh, más software, ¿de acuerdo? Finalmente, hay una versión que está dedicada para eh, pequeñas empresas, ¿vale? Que es, a ver, déjame un segundo, aquí. Que es esta, ¿vale? Si escribimos 3D Max Indie, nos va a llevar a esta página de aquí. En esta página, nosotros eh, tendremos que indicar a qué región pertenecemos. Yo personalmente me encuentro en la región de Europa, en España. ¿De acuerdo? Y a continuación, te tienes una serie de indicaciones sobre quién puede solicitar el software y qué características tiene. ¿De acuerdo? Aquí abajo te está indicando que bueno, siempre que no superes los ingresos brutos anuales de 100.000 euros al año, y, y que no participes en ningún proyecto cuyo valor supere los mil dólares americanos, pues eh, ya son requisitos necesarios o, o que te hacen cumplir la, la licencia y lo puedes solicitar, ¿de acuerdo? Y solo se puede realizar una única solicitud por usuario o por organización o empresa, ¿de acuerdo? Si puedo solicitarlo, me lleva a esta nueva página donde me va a permitir comprar el software a un precio bastante más reducido por un año de licencia. Esto no es negociable, tiene que ser un año y, y con un precio bastante reducido. ¿De acuerdo? Bien, estas son las opciones que tenemos para poder adquirir 3D Studio Max. Una vez que hemos descargado el software y lo hemos instalado. No os he puesto todo el proceso de instalación porque es un poquito largo, pero es tan sencillo como darle a ejecutar y siguiente, siguiente, siguiente y se instala. ¿vale? Nos aparecerá este icono de 3D Studio Max en el escritorio. Al hacer doble clic sobre él, nos aparecerá la herramienta de esta manera. ¿De acuerdo? Nos muestra una ventana de bienvenida con unas pequeñas... Eh, Indicaciones sobre la distribución del de, de escritorio, tranquilos, voy a explicaros todo, ¿de acuerdo? Y eh, algunos un breve resumen sobre cómo navegar con el ratón, etc. Y una vez que eh, queremos omitir esta ventana, ya llegamos a la ventana de trabajo de 3D Studio Max. Bien, y hasta aquí llegamos con este primer vídeo. En el próximo vídeo empezaremos ya a desgranar un poquito la herramienta. ¿Vale? Empezaremos a ver un poquito las propiedades, alguna opción que hay que activar y eh, iremos analizando el escritorio, el espacio de trabajo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.